Hola, bienvenidos a la Unidad de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Soy Leira Arbea, soy oncóloga y soy la directora de esta unidad. La Unidad de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra pretende mejorar la calidad docente de los profesores de nuestra facultad y de otras facultades de Ciencias de la Salud, promoviendo cursos de formación y la investigación en educación médica. Asimismo, inmersos en el cambio curricular, somos responsables de la formación del profesorado en las nuevas metodologías y aprendizaje integrado para aplicar en aula universitaria y entorno hospitalario. Está formada por médicos motivados y convencidos de la necesidad de mejorar la calidad docente de nuestros profesores y con el asesoramiento del Servicio de Calidad e Innovación de la Universidad de Navarra.